Cuarentena. Cada uno tiene un millón de cualidades. Ábrete a nuevas oportunidades. Renueva tu mente. Elabora escritos, pinta, lee. No pierdas el tiempo. Tú decides aburrirte. Encuentra tus habilidades y no dejes de aprender algo nuevo cada día. Nada es tan terrible. Neurófilos. Hechos para pensar.